sean bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí comenzamos y reiniciamos el curso de Power BI eh, para el análisis y visualización de los datos espero estén atentos a lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a leer unos datos vamos a leer un archivo .csv que es un archivo delimitado por comas y vamos a leerlo con Power BI Power BI como lo dije en el video anterior es una herramienta poderosa una herramienta de análisis de Microsoft en este caso cuando abrimos la herramienta de Power BI pues podemos ver que tiene la opción obtener datos también orígenes recientes aquí puedes guardar eh, pues, la zona de trabajo que trabajaste anteriormente eh, obviamente Power BI tiene recursos eh, pues ya pagos como montar tu servidor a la nube para poder ver reportes en, en donde quiera que estés y, eh, en el curso les voy a enseñar a cómo subir reportes de una manera gratis ¿ok? entonces en este lado puedes ver las nuevas actualizaciones disponibles el, el blog de Power BI y los foros para que pues obtengas ayuda en este caso voy a obtener datos de un CSV como lo dije anteriormente eh, Power BI se divide en varias paletas esta barra de herramientas eh, pues entonces eh, voy a explicarles un momento más o menos lo que es Power BI en este lado tenemos lo que es la barra de herramientas en este, en este la paleta de visualizaciones aquí vamos a poder notar eh, los datos cargados y los filtros que se le van a hacer a los, a los, a los datos eh, aquí podemos hacer las diferentes tipos de gráfica lo podemos conectar con R podemos hacer filtros y, y tipo de gráfica como, como dispersión lineales de barras y vamos a obtener eh, los datos para comenzar. Vamos a decirle texto o CSV. En este caso, yo tengo unos datos que me hablan de la violencia intrafamiliar eh, en Colombia. Tengo estos datos. Eh, los datos son, pues me los da el gobierno como tal en su página que es libre. Podemos acceder a, ese, a esos datos y comenzar a analizar estos datos. O sea, en este caso, tengo columna 1, 2, 3, hasta columna 20. y en la práctica es donde vamos aprendiendo y es mira si yo quiero en, en, en este caso que en esto no se llame columna en este caso pues tenemos lo que son en este lado el nombre de las columnas solamente vamos a comenzar a, a editar y por lo general pues yo coloco el formato en utf 8 para que cargue pues lo que son comillas, tildes y, y no haya ningún problema con esto ¿ok? entonces vamos a ir a editar antes de cargar el archivo vamos a ir a editar es lo más básico de Power BI y vamos a, com a comenzar a ver cuál es el, el, el poder de Power BI en este caso vamos a decirle que use la primera fila como encabezado y lo que va a, ser, lo que va a pasar es esto, voy a utilizar la primera fila o el primer registro como el nombre de las columnas para todo el dataset para todo el conjunto de, de datos como tal ¿okay? en este caso eh, vamos a pues necesitamos tenemos 20 eh, columnas y vamos a decir que no necesito esto esto tampoco eh, pues la escolaridad digamos que sí el país pues sabemos que es Colombia eh, sería pues de más y como vemos que podemos quitar estas columnas y dejar las que nos interesan la mayoría de profesión es no reportado por lo cual eh, pues lo voy a eliminar eh, y podemos utilizar este estos datos que me quedarían aproximadamente 16 datos y vamos a decir eh, aplicar cerrar y aplicar para obtener nuestros datos aquí va a aplicar los cambios de la consulta y vamos a esperar a que cargue nuestros datos Okay. entonces eh, lo, ah, después de los datos cargados vamos a comenzar a hacer un tipo de visualización de datos para pues comenzar a analizar y dar conclusiones principales dar eh, conclusiones hipotéticas no conclusiones pues generales como si de aprobación en este caso voy a, a decirles que en, este, en esta opción puedes ver los datos que cargaste en Power BI Ok, en este puedes ver todos los datos que está, han sido cargados y de este lado puedes ver las relaciones, en el caso de que exista una relación casi siempre pasa cuando lo conectamos a la base de datos, aquí podemos ver todas las columnas, solamente tenemos una tabla con todas las columnas, si tuviéramos otra tabla pues tuviera una relación de ID o de código depende pues como vayamos viendo en el transcurso del curso vamos a ir conectando a bases de datos MySQL y Oracle y estén pendientes de esto desde ya te invito a que te suscribas porque sé que te va a servir este curso para comenzar en tu carrera como científico de datos y te invito a que te suscribas y comentes pues las sugerencias que tienes, ahora mismo suscríbete y vamos a comenzar a decir que Power BI, eh, vamos a comenzar a visualizar algo, aquí tenemos todas nuestras columnas ok, entonces vamos a, ma a mandar estas columnas, las podemos enviar para este lado y él nos las va a cargar, en este caso voy a hacer una breve reseña y aquí me dice el arma empleada que, que se, se utilizó, el barrio el clase de empleado, de la persona que se le hizo el, eh, la víctima, el departamento, el día la edad, el estado civil, el municipio y todos esos datos, ok, entonces voy a cargar, primero voy a decir, escogemos nuestra gráfica, voy a decir eh, esta dona, gráfica de dona, como lo, a veces lo llamamos y vamos a enviar nuestro departamento a este lugar, a pues al, al a la dona como tal y vamos a enviar el departamento como los valores que necesita pues mi gráfica en este caso me va a graficar eh, todos los valores pero si sí, decimos está bien me graficó y podemos hacer una hipótesis de que los casos de violencia intrafamiliar fueron mayores en cundinamarca pero yo quiero hacer algo y es vamos a seleccionar la la, la imagen o la visualización le vamos a dar en la paletica esta y vamos a decir que las etiquetas de categoría me diga todas las etiquetas con todos sus detalles en este caso me va a decir que en Dinamarca fueron 16.000, 16 aproximadamente 17.000 casos que es el 22.84% ya la gráfica va obteniendo un valor diferente y es una manera muy rápida a, a comparación de cómo lo hacíamos en Excel anteriormente y aquí podemos cambiar el tipo de gráfica, el color, los colores como predeterminado vamos a ir a parque puedes ir cambiando pues como, como tú gustes los colores y aquí vamos a ir filtrando ok en este caso puedes cambiar directamente la gráfica escogiendo la desde acá y él te la va a cambiar de esta forma vamos a ir escogiendo pues, la gráfica y él te la, te la va a ir pues poniendo podemos utilizar básicamente esto que es una tarjeta es básicamente un zoom un contador y eh, vamos a decir eh, cuántos municipios en cuántos municipios eh, o perdón la edad vamos a meter eh, necesita obviamente una, una numérica vamos a meter edad y vamos a meter una tarjeta me está cogiendo la fecha dado que esto debe debe tener una una, una opción de ser numérica tanto edad como día como como hora deberían estar pues eh, numéricas ok entonces vamos a, a evitar esto y en otro en otro dataset voy a tratar de meter para que vaya contando eh, pues cuántos casos hay en este caso eh, vamos a decir algo sencillo y es predecir hipotéticamente el arma empleada por municipio entonces voy a coger este tipo de gráfica y voy a recibir a la arma empleada y vamos a hacerlo por departamento okay. y en el valor, este es el valor esperado Vamos a hacerlo por departamento. En este caso va a ser así. Va a ser así y me va a mostrar muchos, muchas cosas. Cuando yo, nosotros no queremos que nos muestre muchas cosas, vamos a ir directamente al filtro y vamos a decir, solamente quiero que me muestres tres departamentos. Vamos a decir cesar. Vamos a decir eh, voy acá y vamos a decir caqueta. En este caso me está mostrando, eh, me dice el eh, está de color rojo. Cesar en este caso podemos cambiar directamente los colores eh, en colores de datos. Yo vamos a decir que César me lo coloque como un amarillo. Listo, podemos hacerlo así, de esta forma. Aquí podemos hacer algo sencillo como lo hicimos en la, eh, en la, la hace poco. Y es eh, hacer los detalles de las categorías y es darle detalles. Vamos a decir que, que me dé. Aquí puedes colocar las unidades si quieres eh, automático en miles, en millones, en mil millones o en billones. Vamos a dejar como el texto con debordamiento. Puedes cambiar aquí el tipo de fuente, vamos a decir Arial Black, y puedes cambiar el tipo de fuente, puedes aumentar también el tamaño del texto, como tú quieras. Y en este caso, estoy colocando, estamos colocando el arma eh, que más se utiliza, es contundentes en Boyacá. Después sigue, eh, <coughs> es cesar. Entonces, contundentes es más utilizada, es más utilizada en Boyacá. Eh, sin empleo de armas aquí sería en cesar es más utilizado pues no se emplea ningún tipo de armas vamos a cambiar el valor de esta forma vamos a decir quitemos el valor y vamos a colocar el valor como arma empleada y igual va a ser lo mismo y si queríamos pues meterle el, el, el sitio donde ocurrieron los hechos vamos a, meter, a meterle esto acá y vamos a meterle el sitio de esta forma vamos a decir que queremos que nos dé que nos dé clase de sitio de esta forma vamos a quitar arma empleada de acá y me está diciendo que en las vías públicas pues es el mayor voy a decirlo solamente en un departamento para eso sabemos que lo podemos filtrar vamos a quitar a acá vamos a quitar a Caquetá y vamos a dejar a Cesar entonces en este caso eh, podemos analizar que eh, la clase sitio donde ocurre eh, el tipo de violencia intrafamiliar es en vías públicas eh, después sigue eh, en casas de habitación o en casas de hogares después sigue con frente a residencias y aquí te dice el valor exacto de cuántas fueron las incidencias en vías públicas que hicieron eh, 100, eh, 1322 casos en vías públicas 33 casos en casas de habitación ok y de este modo podemos terminar el primer video de cómo leer un, da un dataset y cómo comenzar a hacer eh, gráficas hipotéticas de de recuentos de, de nuestros datos espero les haya gustado el video espero que se suscriban y esperen al próximo video que vamos a comenzar a conectarnos, a leer Excel, a, a leer, a conectarnos a Oracle, a conectarnos a MySQL Server, directamente vamos a conectarnos a Facebook y vamos a traer datos desde Facebook, vamos a traer datos desde GitHub y vamos a comenzar a hacer un análisis exploratorio, un análisis hipotético y vamos a comenzar en esta ruta de aprendizaje de Power BI y espero eh, pues estén atentos a todo lo que se va a hacer, ok?